Comer arándanos es una excelente forma de mantener tu salud cognitiva en buen estado. Aquí te dejo algunos de los beneficios y la cantidad recomendada. Los arándanos contienen flavonoides, que son compuestos antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular en el cerebro y mejorar la comunicación entre las células cerebrales. Esto se traduce en una mejor memoria, atención y habilidades cognitivas. Además, los arándanos también contienen antocianinas, que son compuestos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea en el cerebro y reducir la inflamación, lo que también puede mejorar la función cognitiva. En cuanto a la cantidad recomendada, se sugiere comer entre 1-2 y una taza de arándanos frescos al día para obtener los beneficios para la salud cognitiva. También puedes consumir arándanos congelados, secos o en jugo pero asegúrate de que no contengan azúcares añadidos. Así que ya sabes, si quieres mantener tu cerebro en buen estado, no dudes en incluir arándanos en tu dieta diaria y dale me gusta a este video. Muchas gracias y buen provecho.